Antes de comenzar con el vídeo quiero agradecer a los tres miembros del canal Felipe Allende Mayorga, Oski Nasa y Club de Autos 866. Muchas gracias por su apoyo y les mando un fuerte abrazo desde acá. Gracias. Desde otro planeta muy lejano del universo se está acercando una nave espacial a la tierra. Es una nave espacial que utiliza mucha energía y que viene directamente a absorber toda la energía de los humanos de este planeta. Los seres que vienen a bordo de esa nave son los arcontes, seres tan viejos como el propio universo, a estos seres también se les puede reconocer como ángeles caídos, esa es la razón por la que existen bases secretas y túneles subterráneos en la tierra, porque los arcontes van a venir a absorber a todos los humanos. Cuando se hayan alimentado de nosotros, una era terminará para el ser humano en la tierra, este planeta habrá quedado sin humanos y dentro de los siguientes 19 millones de años, los animales habrán evolucionado, animales como simios, perros, gatos y algunas aves y conejos se habrán convertido en humanoides, sin embargo los humanos que hayan sobrevivido, que precisamente serán los humanos ricos de sangre reptiliana, intentarán dominar a este especie tal cual como lo hicieron con los humanos pero estos animales evolucionados no se van a dejar y comenzarán una guerra en contra de los reptilianos al final los animales ganarán y finalmente reinará la paz en el mundo y los reptilianos que son seres oscuros finalmente serán derrotados y todos ellos volverán a donde pertenecen, ya que los reptilianos no son de ningún otro planeta, sino que ellos escaparon del infierno. Ahí volverán para nunca más poder escapar y hacer daño.